Hola Pastor David, ¿cómo está? Eh, pastor David, eh, bueno yo quisiera eh, contarle un testimonio hermoso, maravilloso que me, me pasó en mi vida desde el momento que empecé a conocer a mi Pastor Principal, a poder escuchar eh, las predicas y haber recibido eh, al Señor Jesucristo aceptado en mi corazón Pastor David, eh, primeramente agradezco esta oportunidad, eh, yo soy peruana, eh, pero vivo aquí en Santiago de Chile ya 10 años Aproximadamente, eh, Pastor David, eh, le cuento. Antes de conocer a mi Pastor Principal, antes de aceptar a Nuestro Señor Jesucristo en mi corazón, eh, yo era una persona eh, que fumaba mucho tabaco durante cinco años. Empecé a escuchar las prédicas, eh, también tuve la oportunidad de conocerlo a usted cuando vino aquí a Los Ángeles. Eh, dejé el cigarro, pero eh, sin darme cuenta, solamente escuchando las prédicas de mi Pastor Principal. Y después, eh, poco a poco, cuando ya usted vino aquí a Los Ángeles, tuve la oportunidad de conocerlo Cada día más empecé a meterme a las cosas así, a escuchar más eh, las prédicas del Pastor Principal Las enseñanzas, eh, las oraciones, participando en las oraciones de Daniel con usted Participando eh, los domingos de reposo eh, eh, por cultos de a través de YouTube con usted Calle eh, con en eh, Colombia esto es lo que me pasó el viernes pasado, que yo le cuento que cuando yo de, tenía 13 años, yo empecé con un periodo eh, menstrual, a los 13 años, y este periodo menstrual me venían 7 eh, días eh, seguidas y completas, y con mucha sangre y con mucho dolor. Eh, bueno... Ya como que ya, como que fue los años pasando, como yo ya estaba acostumbrada al dolor, estaba acostumbrada a los siete días, incluso eh, perdía peso por mucho sangrado que tenía. Entonces yo ya estaba acostumbrado, acostumbrada a todo eso, a toda esa vida de, de, de, de mi periodo. Yo pensé que era algo normal, entonces yo ya no me dediqué a tomar pastillas calmantes para el dolor y era como si nada. De pronto, yo he escuchado y he visto muchos testimonios también de parte de mi pastor principal. Muchas personas se sanaron, eh, muchas personas eh, teniendo y obrando la fe, eh, se sanaron. También yo vi cuando, yo misma vi con mis propios ojos, cuando mi hijo, no sé si usted, usted recuerda, que mi hijo Enzo se quemó la mano. Y entonces yo le llamé a usted, y, y usted le oró, y yo vi el cómo se sanó mi hijo que ni siquiera tiene marca en las manos en algo maravilloso entonces como que de ese momento yo empecé a agarrar como a tener más fe y cada día más fui experimentando más cosas en mi vida <risa> hermoso entonces, mi hijo, de hecho, mi hijo en eso se ha enfermado muchas veces, eh, con resfriado, y ya no corrí como loca al hospital, nada. Lo único que hago es correr, corro sí, a correr a la agüita de moán hijo, le doy a agüita de moán y, y, y la oración de sanidad de pastor principal. Y mi hijo al día siguiente está como como si nada, hasta mi hijo, el Enzo sabe ya, ahora cuando, ahora ya, él no me dice, vamos al hospital, no, él dice, mamá, mamá, agüita de Moan, pastor principal, quiero la ración y me voy a sanar, y es maravilloso que un niño chico tenga esa fe, es hermoso, entonces, a través de él igual yo aprendo, entonces, ese día, eh, bueno, como le contaba, con mis cólicos menstruales, eh, ya bueno, Llego un día, era el viernes pasado de hecho, empecé con el periodo, con un dolor pero insoportable, es un dolor que si no me tomo un calmante, una pastilla, eh, yo llego hasta a doblarme del dolor, porque me duele hasta las piernas, las piernas, los muslos me duelen y a veces no me deja caminar y hay momentos que tengo que caminar así como muerto viviente por el dolor el dolor es demasiado era demasiado desde el momento que yo tuve el periodo menstrual y de pronto eh, bueno ese día fui a trabajar normal con mucho dolor y en mi mente yo decía, me voy a tomar una pastilla porque no soporto el dolor. Entonces dije, no, pero yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en mi pastor principal. Yo, yo soy miembro de Mangmin. Yo soy miembro soy oveja del pastor principal. Entonces no puedo estar tomando medicinas. No, yo vi como Dios ha sanado a mi hijo. Yo vi muchos testimonios. Entonces dije, no, no, no, no, no. No, con el dolor no me voy a morir hasta llegar a casa. Me fui, agarré la agüita de moán y... Me eché tres veces con el spray, me eché tres veces, tomé Y me arrodillé y con mucho arrepentimiento oré Le dije a Dios, oré, oré con mucho, con mucho arrepentimiento Y con la oración claramente de mi oración de sanidad de mi pastor principal Creyendo harto en Dios Y pastor, es una maravilla que yo al arrodillarme Al pedirle con tanto arrepentimiento con ese, ese esa fe de, de decirle a, a, al Padre ese momento que yo estaba orando era como que si me había tomado un calmante como que si yo eh, había tomado un, una pastilla y que, que, y que ya se me había quitado el dolor entonces yo dije, pero Dios mío, pero... pero si no me tomé ni nada, pero entonces como que... <ríe> agradecí tanto así, agradecí tanto a Dios era hermoso ese momento, primera vez que yo experimento algo así Y yo dije, Dios mío, me sanaste el dolor, se me fue, se me fue el dolor No sentí dolor, entonces era como el primer día de mi periodo Son siete días, tres días ya no me vino más, más sangre Tres días, pastor. Ya no me vino esos coágulos de sangre, eh, mucha sangre, no. Era como una menstruación que nunca en mi vida <risa> empecé a tener así. Pastor, estoy muy contenta, muy agradecida, muy feliz. Agradecida a nuestro Dios Padre que... Muy feliz de haber conocido a mi pastor principal y haber eh, tenido esa oportunidad también de poder escuchar las predicas. También a... Eh, no solo eso, que el momento que yo escuché sobre los eh, diezmos, eh, Pastor, yo empecé a obedecerle a Dios, a hacer a demostrar mi fe eh, y obedecerle, pero de corazón. Empecé a diezmar como debe de ser y Pastor... En mi mesa siempre faltaba muchas cosas en mi casa, <risa> muchas cosas, me faltaba esto, me faltaba el otro, ahora no me falta nada, milagrosamente cosas que de verdad me pasan eh, en mi cuenta, de hecho eh, aparece dinero, eh, no sé, me aparecen los dineros depositados, no sé de dónde provienen esos dineros, pero yo sé que es de... de yo sé que es mi, mi Padre, Dios, que me, que, me, que, me, que me da, que me ayuda. Entonces, entendí. Estoy muy feliz, Pastor David. Muy feliz, muy feliz, Pastor, por muchas cosas. Y bueno, agradezco mucho este momento. Y gracias también, Pastor Principal. Muchas gracias, Pastor Principal. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo mucho <risa> Chao